Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al episodio de estreno del podcast Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza. Mi nombre es Natalia Serrano Álvarez y soy parte del equipo de comunicación del Departamento Ecuménico de Investigaciones. En este episodio de estreno vamos a estar conversando sobre mujeres de fe construyendo espacios religiosos liberadores. Se pueden construir espacios seguros desde la fe, para, desde y con las mujeres que cuestionen la violencia y discriminación machista, Hablemos desde la esperanza y descubramos si es esto posible. Para ello, me acompaña el día de hoy María Isabel Martínez Rocha, coordinadora del equipo de Mujeres en Comunidades Eclesiales de Base de México y de la comunidad Mujeres de Vida. Hola, buenas tardes. Un gusto enorme estar con ustedes y poder compartir mi experiencia de, de eh, caminar en Comunidad Eclesial de Base. Muchas gracias. Y bueno, para empezar tal vez este espacio, eh, el motivo también por el que yo voy a hacer el primer diálogo con María Isabel es precisamente contar un poco mi historia sobre cómo es que yo también estuve en espacios religiosos, en este caso en espacios religiosos de la Iglesia Católica, hace, hace tal vez unos 15 años cuando pertenecía a la pastoral juvenil de la Iglesia Católica. Conforme fue pasando el tiempo, ¿verdad? Y yo me fui metiendo más en el espacio, pasaban algunas cosas que yo creo que a mí me generaba muchísimo ruido. A pesar de que yo en ese momento tenía entre 15 y 16 años, porque además de yo vengo de una familia que mi mamá es católica y mi papá era ateo, ¿verdad? Y aunque nunca se nos impuso una religión y tampoco se nos dijo que no podíamos eh, practicar alguna, sí se nos, sí nos había enseñado mucho a cuestionar cualquier cosa que se nos decía. Y me acuerdo que una vez, eh, no recuerdo muy bien cuál era un versículo de la Biblia, que estábamos en una actividad eh, leyendo. Y a mí me entró una duda sobre el versículo y yo decidí preguntar, pero ¿por qué eso es así? Y, lo, y la respuesta que obtuve en ese momento fue, usted no tiene por qué dudar de la Biblia ni cuestionarla. Usted tiene nada más que escucharla y leerla. Y entonces en ese momento yo dije, ¿qué es esto tan extraño? Para mí era muy raro porque yo decía, ¿cómo no puedo preguntar algo que no estoy entendiendo? Y tampoco era un espacio como de lectura de la Biblia, sino que era nada más como, vamos a leer esto y el tema de hoy va a ser esto. ¿verdad? Y bueno, en ese momento yo como que algo no me concordaba, pero yo dije, bueno, está bien, lo dejé pasar y siempre seguía en los mismos espacios religiosos, pero un día, estando un poco más grande, ya yo tenía como unos tres años y medio, cuatro años de estar en el espacio de la pastoral, eh, hacemos una actividad y entre esas actividades era como una actividad en estaciones con preguntas, con otra gente de mi edad también, y entre las preguntas nos dijeron, este... ¿Cuáles han sido las peores cosas que, han que, se que ha creado la humanidad? Era como la pregunta. Y yo, bueno, empiezan a participar y ya te toca a mí. Yo digo que para mí las armas de fuego y empiezo a explicar por qué. Y la siguiente persona, que es un chico que además era muy cercano al sacerdote de la iglesia, eh, dice que lo peor que se ha creado son los preservativos. <ríe> y entonces yo que ya tenía 18 años, yo dije, ¿cómo? Los preservativos, ¿verdad? Pero ya en ese momento yo dije, no, no puede ser. Le digo, pero los preservativos, ¿cómo van a ser malos? ¿Por qué van a ser malos? Bueno, es que el Papa dice que los métodos anticonceptivos son pecado. Y, y entonces yo le dije, bueno, pero y si una persona, una mujer tiene relaciones sexuales o usted tiene relaciones sexuales con alguien y no usa preservativo, puede transmitir una, una in infección de transmisión sexual o... Dejarle embarazada, ¿no cree que es mejor usar un preservativo? No, porque si una mujer anda en eso, tiene que aguantarse. Y para mí ese momento creo que fue, entre muchas cosas que sucedían ahí, fue como el momento cúspide donde yo dije, no, este espacio no es para mí. Este espacio no coincide con las formas en las que yo estoy pensando hoy. Siento que es muy violento para las mujeres, eh, escuchar además a una persona tan cercana al sacerdote, eh, que le ayuda a él, que está con él. Eh, decir este tipo de cosas habiendo mujeres, muchas mujeres en el espacio. Y después lo que me sucedía es que tal vez iba a otros espacios de otras denominaciones cristianas como evangélicos, ¿verdad? Por, por amigas cercanas que pertenecían a estas a estos espacios y ver a mujeres que sí, efectivamente estaban ahí y que tal vez tenían algún rol de liderazgo, pero que siempre reproducían discursos muy machistas. Y sí, lideraban el espacio, pero en realidad no... no no decían nada diferente ni nada que empoderara a las mujeres, más allá de lo que se dice, de, de la sumisión, ¿verdad? Y todo esto, y de la obediencia. Y eso me hizo alejarme de, de los espacios religiosos. Por un tiempo nunca me consideré, no, nunca me consideraba atea tampoco. Eh, por un tiempo sí, dije, no, esto no, los espacios religiosos son espacios violentos, no existen alternativas a esto, y yo no puedo estar en esos lugares. Incluso muchas veces me daba vergüenza decir que había estado en la iglesia. Porque yo decía, no, ¿cómo voy a decir eso? O si la iglesia es lo peor. Y de repente al tiempo también he encontrado otros discursos que tal vez si hubiese estado en ese momento y los hubiese escuchado me hubiesen sido de mucha utilidad para no pensar así y para no sentirme tan sola. Y por eso también quisimos hablar con vos, porque sabemos que, que tu experiencia también ha sido otra y que has estado también en estos espacios. Y tal vez quisieras empezar preguntándote y dialogando sobre tu experiencia en las comunidades eclesiales de base y qué te movió a organizarte desde ahí. Muy bien, pues mira, eh, es una pregunta muy bonita y yo me reflexiono en torno a lo que dice el Satames, ¿no? A mí me gusta mucho una parte de su... Esto lo escribe en su libro, Las Mujeres en el Movimiento de Jesús, que dice que las historias que conozco sobre las mujeres seguidoras de Jesús tienen dos cosas importantes muy ligado a los marginados a las mujeres y a los enfermos pero especialmente dice que las cosas pueden ser muy difíciles para las mujeres pues siempre han sido echadas de lado entonces las mujeres atraídas por, por el mensaje de Jesús, por el movimiento de Jesús, algo muy interesante. Yo parto con esto en responder la pregunta porque justamente en las comunidades eclesiales de base redescubrí a un Dios distinto del que desde mi niñez me, me habían presentado. Yo vengo de una familia que ha caminado eh, desde la parte materna en la iglesia, en la Iglesia Católica, y si sí, sí se puede decir desde la parte conservadora, pero sí una con mucha vida, con mucha experiencia de religiosidad popular, y bueno, eh, y también de unidad, entonces eh, yo de niña pues no percibía esta cuestión de las exclusiones, no percibía esta cuestión de, de la sujeción a la religión, ¿Verdad? No la percibía porque pues tuve a mi alrededor mucha gente, mis papás, mis abuelos. Entonces eso, eso pues me hacía llevadera la, la vida, pero me cuestionaba mucho esta parte del Dios del Miedo. Entonces eh, yo entro a la preparatoria, pero cuestionada sobre la realidad de pobreza, porque pues yo vengo de una familia popular, no de recursos grandes. Siempre trabajando tanto papá como mamá, como los abuelos, comerciantes, obreros, etc. Pues todo esto eh, me, me cuestiona, para mí, yo soy una mujer de 67 años, entonces una generación eh, te podrás imaginar o se podrán imaginar eh, cómo estaban reprimidas la, las mujeres. Claro. Entonces vengo de este tipo, de vengo de esta generación y la verdad, cuando entro a la preparatoria, pues soy privilegiada porque pues muy pocas mujeres, sobre todo en mi ciudad, en Querétaro, yo vivo en Querétaro, México, pues eh, era muy raro que una mujer llegara a la preparatoria, éramos como seis mujeres dentro del mundo de la, de la preparatoria, ¿no? Y bueno, pues empiezo a ver la filosofía y, y pues todavía me entró más cuestionamiento, pero justo esto coincide con nuestra llegada ya al, al, a la colonia, donde fue durante muchos años mi, mi, mi lugar de residencia, y hay una parroquia con un sacerdote muy comprometido que abraza eh, todos los cambios, muchos de los cambios del Vaticano II, y entonces empiezo a conocer un Dios distinto, ¿sí? al Dios del amor, yo conocí al Dios del miedo, que, sí. me, que nos transmitían a través de la religión, pero también conocí a ese Dios del amor por todas las experiencias de familia y de la religiosidad popular. Esta es mi forma como yo entro a, a un mundo distinto y puedo decirte que desde este despertar en, en este Dios distinto que, no, que, que sí conocía, pero que no lo verbalizaba porque no tenía los elementos, Empiezo a participar, pues yo tendría como 18 años, en las reflexiones teológicas que hacía el sacerdote donde estábamos jóvenes y adultos. Eso fue muy interesante porque ya desde ese entonces empezar que los laicos, las laicas, estemos haciendo reflexión desde la teología, pues eso me llamó mucho la atención, ¿no? y entonces eh, hubo un, un movimiento muy fuerte de represión en, en mi ciudad hacia varios sacerdotes que estaban abrazando este camino y bueno un tiempo que fuimos eh, señalados muy mal dentro de la misma iglesia, ¿no? porque habíamos agarrado un camino distinto y este bueno el, el asunto es que eh, este camino nos fue llevando a, a ir conformando una gran comunidad de eclesial de base. Ahí eh, había, las misas eran participativas, se hacían en las casas, en la calle. Todo fue muy bonito, ¿no? Entonces, eh, yo no me comprometía mucho hasta que no terminé la, la carrera, pero siempre seguía el camino, el camino. Hasta 1982 es que yo llego a la comunidad ya de, de plano, o integrándome. Ya a una comunidad bastante grande de niños, jóvenes, adolescentes, eh, adultos, matrimonios, eh, hombres y mujeres sin, sin pareja, solteros, etcétera. En la comunidad eclesial de base tuve mi despertar eclesial, ¿sí? entender lo que es ser eclesial, y también un despertar e social. Sí me tuve que meter en el mundo de la pastoral, ya, en, ya casándome. Yo conocí a mi esposo en, en las comunidades. Pudimos hacer conjunto él y yo desde, desde que nos conocimos en la comunidad como amigos. Finalmente nos casamos, cambiamos de residencia y en la residencia, llegando a la nueva colonia, en la que hoy tengo ya 34 años viviendo aquí, es que llegamos a la parroquia y ahí este, empezamos a conocer todo lo que es la pastoral de conjunto, eh, lo que es articularse, lo que es una organización ya más amplia. Y pues te quiero decir que la experiencia de nosotros, pues hizo que hubiera un reconocimiento a esa comunidad base que había sido rechazada dentro de la misma diócesis. ¿no? Y ahí fui pues este... Conociendo eh, la parte dentro, mucho dentro de la parroquia, pero so, mi esposo y yo traíamos mucho ya el gusanito de lo social. O sea, sí, sí nos atraía la parte de la atención a los pobres, de la atención a los enfermos, la promoción en la costura, en, en la alternativa, en la medicina alternativa. Todo eso sí nos, eh, nos integramos, pero había un gusanito político. De hecho, me llama muchísimo la atención varias cosas que decías. Sobre, primero, sobre el Dios del miedo, porque siento que sí. Creo que mucho de, de mi experiencia en, en espacios religiosos, en la pastoral juvenil católica, tenían que ver con esto, como que yo todavía no, no lograba entender por qué mi, la enseñanza de Dios en ese espacio era desde ese lugar. Y de hecho, muchas cosas de mi vida, de mis pensamientos, se basaban en que Dios era un Dios que castigaba. Y yo no sé, decía, pero ¿por qué yo tengo que creer en algo que castiga? En algo que no, que no puede ser comprensivo con, con la diversidad de personas que estamos ahí. Y eso que te digo, estaba muy joven, eso fue, yo tengo ahorita 35 años, o sea, eso fue, no, no fue hace 20 años, o sea, y. Y creo que eso que vos decís, a mí lo que me pasaba era, era diferente, yo más bien venía de un espacio donde lo político y lo social era demasiado evidente en mi familia, en mi casa, en mi crianza, y entré a un lugar que era religioso pero que no hablaba desde ese lugar, ¿verdad? O sea, nunca hablábamos, sí, pues hablábamos un poco como de la caridad, pero yo no veía una iglesia comprometida con cuestiones políticas y mucho menos con temas relacionados a nuestros derechos humanos. Y de hecho me, me gustaría mucho hablar con vos sobre esto que, que hemos hablado en otro momento y es que además de que ustedes incursionan en las comunidades eclesiales de base, después también incursionan en otra cosa que se llamó el movimiento de cristianos comprometidos con las luchas populares, que es una cosa que me parece súper interesante porque creo que, que para la época en la que yo estuve en esos espacios y que yo también ya incursionaba en espacios políticos desde muy joven, no era muy común verlo, ¿verdad? De hablar de cristianas comprometidas con las luchas populares. Sí, fíjate que justamente mi esposo, junto con otros, estoy hablando de Genaro Gualito, que lo tengo muy presente, un obrero, veníamos con esta inquietud del compromiso social que era algo muy interesante y justamente este sacerdote junto con otro eh, los dos ya ex sacerdotes nos, eh, se ponen en contacto y nos invitan a, a participar en el movimiento de cristiano y fuimos algunos de la comunidad y solamente nos quedamos eh, unos poquitos pero más comprometidamente mi esposo y yo entonces ahí fue donde dijimos este es nuestro lugar eh, desde la fe, es decir, no dejamos la comunidad porque la comunidad pues es, era nuestro nido, pues no, nuestro alimento para incursionar en estos terrenos del, de lo social, ¿no? Y yo quiero recordar un canto, eh, una la estrofa de un canto que dice, que compuso Guillermo Velázquez de los Leones de la Sierra de Hichu, que es un trovador muy conocido acá, muy comprometido, y él... Muy bien tomó esto, dijo, ser un cristiano comprometido es vivir firmes en, en pie de guerra, luchando al lado del oprimido, así en el cielo como en la tierra. Eso es muy interesante porque en mi parroquia, el primer aniversario que celebran, celebramos, decíamos, eh, no, el segundo aniversario, hablábamos de que había que tener... Eh, los ojos sí puestos en el cielo pero los, con los pies en la tierra uh -huh, era muy, inter uh -huh. eso, muy interesante eh, eh, y bueno íbamos a la par caminando compartiendo la experiencia de vivir en comunidad y ahora en una comunidad más amplia que era una parroquia que iniciaba ¿no? y adem además eh, participando en el movimiento de cristianos comprometidos y esta incursión pues es te digo a invitación y bueno pues como que era nuestra forma de, de, de zapato Porque justamente venía en México, toda, uy, yo creo que a nivel, un nivel mundial, estos cambios sobre los derechos humanos y todo eso, que, que nos llamó tremendamente la atención y entramos de lleno al movimiento. Inclusive tuvimos un, una, un, una, un encuentro en Querétaro que, que coincidió con la llegada de, de un obispo. Y pues eh, éramos más de 500 eh, eh, movimientos de cristianos que lo teníamos programado desde un año antes de que wow. llegara el nuevo grupo a la diócesis, y eso lo tomaron como que era una provocación a la, claro. a, la, a la diócesis. Fue algo muy interesante, y pues a nosotros, a mi esposo y a mí, junto con otros que entramos aquí en, en, en de diferentes este, eh, eh, Inclusive fue la participación, venían ecuménicos, venían algunos pastores de otras iglesias no católicas, que eso fue para mí la novedad más grande. Las mesas de trabajo de jóvenes, niños, mujeres, ahí por primera vez eh, vi lo que era la mesa de mujeres y fue muy interesante, ¿no? Y entonces, eh, esta, hablar de ecumenismo, hablar de mujeres, hablar de indígenas, de niños, de jóvenes, del movimiento hebrero, pues esto todo mm, se estaba dialogando en el movimiento de cristianos comprometidos. Y varios pues de, de, de los que ahí participamos, pues siguen al frente de los, de, de los eh, comités de derechos humanos famosos, entre ellos los jesuitas, algunos ordenados eh, por Monseñor... Samuel Ruiz García, muy conocido en el México por, su, por la teología india, india etcétera, ¿no? Y bueno, pues te puedo decir que eh, es ahí la parte que viene a complementar la, desde la fe y el compromiso social. Y sí, me parece muy interesante además ahora que decís... Porque sí, yo creo que el tema de los derechos humanos en realidad es muy actual, o sea, tal vez uno podría decir, bueno, muy actual, 15, 20 años, que ya está como en la agenda incluso de las religiones, pero en la historia eso es poco tiempo. De hecho, una de las cosas que a mí tal vez me han resonado más de este proceso de haber abandonado los espacios religiosos, habiendo estado ahí adentro y habiendo sido un espacio muy importante en mi vida, porque no puedo decir que no lo fue, o sea, realmente lo es, lo fue en algún momento. Era esto que hablamos sobre el tema de las mujeres, ¿verdad? Eh, yo por mucho tiempo he vivido como esta sospecha de los espacios religiosos y cómo estamos las mujeres en esos espacios, qué hacemos desde ahí, qué podemos hacer y qué nos permiten hacer. Y entonces hasta tal vez hace muy poco tiempo le daba un poco de sentido a escuchar que había mujeres que creían y que además no solo eran mujeres de fe, sino que también eran mujeres defensoras de derechos humanos y de los derechos de las mujeres y feministas. Para mí eso fue como, como que me explotó la cabeza porque yo empecé en el feminismo a los 19 años, digamos ya como de, autodenominándome feminista y para mí eso siempre ha sido como una tela diferente a la otra, o sea, una cosa no puede estar con la otra porque esos espacios no pueden ser espacios feministas. Pero entonces, eh, no sé cuál ha sido tu experiencia, digamos, desde tu fe cristiana, en el tema de espacios seguros o espacios participativos para las mujeres, para sobrellevar estos temas de la violencia o de la discriminación que, es, que se ha vivido, históricamente en los espacios religiosos? Sí, mira, definitivamente el, el, para poder eh, incursionar eh, la, de, en, dentro de la religión, dentro de los espacios eclesiales, este compromiso con las mujeres, eh, debes de traer una experiencia de militancia. Sí, creo yo, de, de militancia. Y la otra es la propia experiencia, ¿no? Tu experiencia eh, casera, tu experiencia de trabajo, de escuela, etcétera, tiene que ver eh, porque obviamente el, el evangelio bien, bien reflexionado eh, te lleva a cuestionarte y a decir que hay un, un sistema de injusticia. Y obviamente yo empiezo a moverme también en el, en el movimiento feminista, en Querétaro y en México, pero fue, esto fue a partir de todo este descubrimiento con el movimiento de cristianos comprometidos en las luchas populares. Y eh, obviamente también estaba la participación ciudadana, yo andaba así como que buscando cuál era mi espacio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Participando desde la parroquia, participando desde lo, vamos a decirlo, lo diocesano, lo nacional, lo regional de, de las comunidades eclesiales de base, se empieza pues a hablar también del, del, de las mujeres en la iglesia, ¿no? Uh -huh. y, eh, y vuelvo a, to a tocar aquí una, una letra, unas estrofas de un canto de Rosa Marta Zárate. Que ella ha sido y es una gran aliada de las comunidades eclesiales de base de las causas de los pobres, de los indígenas, de los migrantes, de las mujeres. Y ella dice que lentamente, gota a gota, el agua rompe la roca. Lentamente y clandestinas, ante los ojos de algunos. Lentamente que nos surge, lento que vamos de prisa. Y luego no hay que parar ni violentar. La prisa a nada nos lleva. Más vale dar. Paso rítmico al andar sin parar, sin parar, muy lejos hay que llegar. Eh, se puede construir lentamente, pero lento que vamos deprisa. A veces desde dentro, desde el espacio eclesial. Otras desde fuera. Otras a pesar de, pero sí. siempre con aliadas, con aliados, con ali aliades. Otro punto fundamental para construir desde la fe es el ecumenismo. El ecumanismo nos abre puertas. Eso te hace fuerte, te hace tener resistencia y, y decir a veces puedo estar dentro, a veces no. La parte eh, fundamental, muy importante eh, es todo el aporte de las teólogas feministas y de las teologías feministas. Y, y de aquí pues hablamos de los círculos de reflexión teológica ya desde una perspectiva del de, de, de feminismo, desde la teología, fíjate, desde la teología feminista, crítica de la liberación, porque hoy decimos que la teología de la liberación eh, nos englobó, pero no nos tocó. Sí. o sea no nos tocaba a las mujeres y entonces viene todo el aporte de las teólogas feministas de, desde vamos a hablarlo sí el feminismo eh, social pero ya eh, ya desde nosotras ser cristiana ser católica eh, ser ecuménicas es, es una visión con otra dimensión que va hacia el mismo fin pero pero tiene otros matices, ¿no? Y entonces llegamos, eh, es que caminamos en las comunidades eclesiales de base, caminamos en la parroquia, logramos hacer algunas reflexiones y grupos de mujeres, haciendo esta reflexión desde nuestros cuerpos, desde nuestros sentimientos, pero esto eh, en espacios propios de mujeres, porque si lo hacíamos en la reunión de la comunidad, pues no se puede. Porque uh -huh. sobre todo en las parroquias, pues, sigue es un proyecto, un programa en el que no está incluida la mujer como tal. ¿sí? Entonces, eh, eh, nos eh, hemos ido abriendo puertas, pero a partir de los espacios que hacemos, eh, sino, no, no clandestinamente, reunidas tres, a veces cinco, a veces diez, a veces cuarenta mujeres, ¿no? Pero esto, te digo, ha sido muy lento. Y logramos conformar desde las comunidades eclesiales de base a nivel nacional un equipo, un equipo que ten, venimos caminando ya juntas aproximadamente unos 14 o 15 años, pero es un proyecto que se ha ido consolidando y que hoy no solamente eh, hacemos un, un trabajo de reflexión eh, para las mujeres de las comunidades eclesiales de base y justo la, la pandemia. Y no, uh, curiosamente, o no, no curiosamente, ¿no? yo digo que providencialmente nos mantenemos vivas todas, uh -huh. vivas. Este, nos dio oportunidad de juntarnos desde, desde, pues ahora sí que desde lo virtual uh -huh. y dar el proyecto de de hacer las reflexiones de las mujeres en, la, en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, en eh, las mujeres en la Iglesia, en la, en la historia de la Iglesia, las mujeres contemporáneas, entonces en eso estamos, ¿no? Y en una formación permanente y haciendo alianzas con las diferentes eh, organizaciones que hay, eclesiales o no eclesiales, con organizaciones civiles, y hoy por hoy, además de ser este equipo de mujeres, que, nos, que es nuestra, nuestra comunidad virtual en ratos eh, por pandemia. Pero la verdad es que seguimos el ejemplo este de, nos preguntan, ¿dónde vives? Cuando le preguntaron a Jesús, ¿dónde, vi, dónde vives? Vengan y verán. ¿sí? Pues eh, hemos ido a las casas a conocerlos porque estamos regadas en el país. Somos ahorita seis mujeres, éramos siete, pero somos en la actualidad seis. Y, y todas nos conocemos conocemos nuestras familias eh, tenemos nuestros espacios de, de compartir nuestros sentimientos de compartir también las sabidurías y estamos también siendo parte de, de la red Tepali de, ¿no? uh -huh. de estas biólogas activistas feministas eh, lideresas, pastoras cristianas entonces eh, te puedo decir que la organización, la articulación, la formación, pues son, son puntos claves para, para construir desde la fe cristiana espacios seguros de participación para las mujeres. Y es muy interesante eso que estás diciendo, porque ahora que hablabas de la teología de la liberación y, y la teología feminista, recuerdo ya cuando yo había abandonado los espacios religiosos, que se hablaba muchísimo de la teología de la liberación, ¿no? pero precisamente esto, como también en los espacios de movimientos populares y los movimientos sociales, muchas veces en las agendas de las, de las organizaciones no están el tema de las mujeres, ¿verdad?, o los temas de las mujeres, y precisamente que empieces a ver este tema de la teología feminista de la liberación, es como, me parece sumamente interesante, porque también me viene a abrir como la mente de esto de la organización de las mujeres, no que ahora decías, a veces se puede hacer adentro, a veces no, pero eso no le quita validez a la organización social, pero a veces podemos organizarnos entre 40, pero a veces somos 7, y eso me parece súper bonito, o sea, muy esperanzador a mí eh, personalmente, porque me viene a decir que este tema Empieza a salir de los espacios cerrados de las iglesias y empieza a regarse por, todo el, por toda América Latina, ¿no? Que es de donde se está hablando o estamos hablando hoy. Y precisamente quisiera como que entráramos a hablar un poco sobre el tema de la fe y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. verá ¿Cómo nos puede mover la fe a luchar contra la violencia hacia las mujeres? sobre todo cuando este, en el discurso que muchas feministas hemos reproducido eh, consideramos que, de que la religión más bien es, un, es una institución de violencia o que violenta a las mujeres entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo va a vos eso? ¿Cómo puede mover la fe a luchar contra estos tipos de violencia que nos castigan diariamente por haber nacido mujeres? Ya. Bueno, primero eh, un poquito regresándonos a lo anterior que decías uh -huh. tenemos que ahora decir de nuestro lenguaje, teología feminista crítica de la liberación. Uh -huh. Si decimos solamente teología feminista de la liberación, no, no, no, no está siendo, es como seguir el patrón otra uh -huh. vez. ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando decimos crítica, es desde nuestro ser mujeres, desde nuestras propias realidades, desde nuestros contextos, ¿sí?, uh -huh. De nuestros contextos propios, y entonces no puede ser igual en todos los lugares, pero sí eh, darle, eh, tener muy claro que se ha hablado de eh, en, pues, hay, se han ido dando pasos ¿no? dentro de las mismas instituciones. Primero se habló de teología de la mujer, después uh -huh. se habló de teología femenina, ¿sí? Porque eh, este, no, no y todavía, bueno, a nivel de, en la Iglesia Católica, cuando se refieren a lo de las mujeres dicen teología femenina, no, dicen teología sí. feminista. Y bueno, ahora menos van a decir teología feminista crítica de la liberación, ¿no? <risa> no. Es mucho. Más. Pero sí tener muy en cuenta esto. En relación a la pregunta, ¿nos qué nos puede mover la fe a luchar contra la violencia de las mujeres? Mira, yo creo. Que desde la espiritualidad cristiana, o sea, son, yo me, me asumo católica cristiana, pues eh, me asumo, mi espiritualidad es seguir a Jesús. Y yo creo que si Jesús lo siguieron tantas mujeres que además han sido invisibilizadas, en su mayoría, porque ahora se saben muchas cosas que antes no se sabían, ahora se sabe... ¿Qué mujeres? Hay tips para descubrir eh, cuántas mujeres estuvieron en el movimiento de Jesús, inclusive en la, en la última cena, eh, etcétera. Por ejemplo, hablan de, la, de las dos confesiones, la confesión de, de Marta, la hermana de María y Lázaro, y se habla de la confesión de Pedro, y tú ves la trascendencia de la confesión de Marta, comparada con la de Pedro, y es una confesión contundente, que no titubea Marta para confesar, tú eres el Cristo, ¿no? Eso es algo muy interesante. Entonces, eh, eh, si, si, si seguimos a, a, a Cristo es porque nos está presentando algo que no nos presenta, eh, no nos presentan las instituciones actuales eclesiales. Uh -huh. eh, mayoría, pero hay siempre hay una gotita, una chispita dentro de las instituciones eclesiales sean de hombres o de mujeres que dejan eh, un, un caminito y, y podemos descubrir al, al Cristo que nos han ocultado, ¿no? Y también hay que ver que la Iglesia Romana, pues eh, abrazó enormemente este sistema patriarcal, ¿no? Claro. Yo eh, honestamente creo que, que la fe nos, nos invita, nos, nos mueve a luchar, pero es esta fe vivida, sentida, no impuesta, entonces no, no sería fe, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué las mujeres hoy seguimos a Jesús? Pues, y por la misma situación, porque había una, un, este, una invisibilización a esas mujeres, un rechazo, una inequidad, una desigualdad, una... In, una no cuentas, eres objeto, entonces creo que sigue siendo vigente el mensaje de Jesús para las mujeres. Y de hecho, ahora que, que me decís esto, eh, me venían como las preguntas de, de cómo se puede trabajar, o cómo han trabajado ustedes a favor de los derechos de las mujeres desde estas, estos espacios de fe, pero también me venía esta otra este otro, este otro cuestionamiento que es sobre la Biblia, que es un tema tan importante y que en los espacios religiosos tan mal utilizado muchas veces, ¿no? Como te comentaba al inicio, ¿no? Esto de que usted no puede cuestionar la Biblia. La Biblia eso dice y ya, ¿verdad? Y que muchos versículos bíblicos hablan sobre la obediencia de las mujeres y entonces eh, me entran estas dos dudas. ¿Cómo podemos trabajar a favor de estos derechos? Y si la Biblia es uno un un libro o que condena o libera o la Biblia que con las mujeres, ¿verdad? ¿Qué puede hacer la Biblia con las mujeres cuando realmente muchas veces se utiliza incluso para someternos? O esa es la impresión que a mí siempre me ha generado el, el utilizar ciertos versículos a favor de, de, de, del sistema patriarcal para que la gente siga diciendo, no, es que la Biblia dice esto y como no podemos cuestionarla, entonces es así. Cierto. Mira, eh, yo creo que... Hay un punto muy interesante. Jesús se ubica de un lado. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y Jesús se ubica en, de un lado, el de los excluidos, de los despreciados, de los marginados, de los despreciados, de los que sufren, de las que sufren, ¿sí? De los diferentes, sí, de los diversos, de las diversas, de los diversos. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Fíjate que eh, en esta cuestión de la Biblia me acuerdo que estábamos en, un, en, un, en uno de los talleres, te estoy hablando de hace como unos 30, y, como unos 30 31 años, sobre, eh, sobre el poblado de la Biblia de Javier Sarabia, dando unos tallercitos aquí en mi colonia, en una de las de los de las colonias de esta misma parroquia más, más marginados y con más violencia. Y un señor José dijo: desde que estoy estudiando la Biblia me ha desgraciado la vida. ¿Qué fue? Así, lo dijo. Y claro, le desgració la vida porque era un hombre violento, tremendamente violento, y le estaba cuestionando, ¿no? Le estaba cuestionando la escritura desde la, desde lo que se hablaba en la comunidad, porque obviamente que la reflexión es un punto, muy la reflexión, desde, desde los sentimientos, desde el cuerpo, desde la experiencia, que te digo, teníamos esa libertad de, de, de, de, de hacerlo en las pequeñas comunidades, ya no en, en la parte donde nos reuníamos para preparar los temas en la parroquia sino en el lugar mismo de los hechos. Uh -huh. Esto te, te va haciendo que la Biblia, que, que Dios esté presente en la comunidad. Entonces, la Biblia leída en conjunto eh, te revela muchas cosas, ¿sí? Uh -huh. Te revela muchas cosas, pero también pues están las ciencias sociales, están las celebraciones que vienen muy marcadas también en la escritura, están la formación, los talleres y... Que nos han llevado también a leer con sospecha muchos pasajes de la Biblia. Y ya incursionando en el mundo totalmente las mujeres, es, eh, nos preguntamos, ¿esta es palabra de Dios? Que la violó el medio hermano y que la mataron y que, pues no puede ser palabra de Dios, ¿no? Pero yo lo puedo decir, ¿sí? sin mayor problema, y no por eso me siento que estoy este blasfemando ni nada de eso. Ya no, pero sí. entiendo que todavía en muchos, en muchos ámbitos, inclusive sacerdotes, hombre, que yo no sé cómo pasaron la, la carrera de teología, digo, la especialidad de teología y se ordenaron sacerdotes, tienen esa mentalidad, pero la verdad es que hay que cuestionarnos, ¿no? Sobre todo esta... Yo, mi experiencia que puedo traer aquí es la experiencia comunitaria, ¿sí? Cuando yo te hablo de ser un equipo es en comunidad, somos una comunidad que se acoge, que se acepta como es, ¿sí? Somos diferentes, pero también tenemos esta igualdad de derechos, de, de mis derechos a ser y sentir como, como, como humanidad, ¿verdad? Y a ser tratada con dignidad. La comunidad no juzga, la comunidad espera, la comunidad empuja, la comunidad se compadece, la comunidad es misericordiosa, la comunidad va transformando la realidad, donde tú estás se va transformando. Yo puedo decir desde esta parte, ay, ¿te sientes bien? ¿Qué ha pasado después? ¿Cuántos grupos han surgido? Esto no se mide en cantidad. Uh -huh se mide en calidad, en tu propia vida, cómo se ha transformado tu vida. Pues si a mí me hablan, fíjate, yo soy, un, soy, un, soy una mujer casada, nosotros no tenemos hijos, mi esposo y yo no tenemos hijos, y yo puedo expresar con toda libertad, ben, bendita soy de no haber tenido hijos. Uh -huh. Me siento muy feliz, no, no, no, no tuvimos hijos, por cuestiones de naturaleza, sin embargo, eh, puedo decir que soy una mujer bendecida por no tener hijos. Y eso, que una mujer no diga, es muy difícil. Entonces, ahora estoy aplicada en querer escribir mi experiencia de ser mujer sin hijos y por qué me siento bendecida. Qué importante qué importante poder escuchar este otro, look Ojalá tuviésemos más... Más espacios para también hablar desde de los feminismos o desde de los movimientos sociales con estos otros lugares que, donde se está cuestionando. O sea, de hablar, vos me hablas de cuestionar la Biblia, de que sí, se puede cuestionar. Sí, se puede cuestionar lo que ahí dice y sí se puede vivir la fe de otro lugar, eh, porque el Dios o el Jesús que yo sigo no es ese Jesús que me dijeron. Y qué importante sería también porque a veces, muchas veces, tal vez nos alejamos, no del tema de la fe porque creo que eso es algo muy personal, ¿verdad? Cada quien decide si, si cree o no, pero tal claro. vez nos alejamos mucho de los espacios donde hay personas que, que creen porque consideramos que son personas que no pueden cuestionar esto o que no logran llegar a cuestionar esto o que o hay grupos de mujeres que no cuestionan la violencia que reciben o que también se vive socialmente en sus países. Y si tuviéramos más espacios para poder conversarlo, creo que se ampliaría incluso a personas que hoy consideran que no, que esto, es un, que esto es una estructura muy rígida, que no puede ser rota. Y quisiera tal vez, Melisabel, que como para ir cerrando nos dejes como un mensaje precisamente de eso, de, de qué valores cristianos también se unen a las luchas sociales por los derechos de las mujeres, contra la violencia. Eh, desde tu experiencia y lo que vos has, has, has, nos has contado y me has contado en este diálogo que hemos tenido hoy. Bueno, eh, yo creo que ahorita tendríamos que, tendríamos eh, un poquito todavía con lo de la Biblia, eh, hay que hacer una relectura de las escrituras, tenemos que tener los contextos, eh, es muy importante la articulación, las alianzas. Eh, la celebración cómo nos da vida a las mujeres, y a los hombres también, nos da mucha vida la celebración, pero estas celebraciones sentidas, no las de cada ocho días, eh, las de rezos, solamente rezos, no, estas celebraciones que, que vienen a ser un, un ágape de, del, de todo el trabajo y toda la la lucha que vamos haciendo en el día a día, ¿no? Eh, también hay que deconstruir los textos bíblicos, hay que reescribir la, los textos y hay que reescribir nuestras historias también, ¿no? Uh -huh. Y la organización, mucho, muy importante, mucho, muy importante. Esto es eh, en, cuanto, eh, en cuanto a los pasajes eh, de la Biblia que son machistas y... Creo que la Biblia es liberadora para las mujeres, muy liberadora. Eh, este, con todo esto que, que, les, que, pues que te he estado diciendo, uh -huh. ¿qué podríamos hacer en lo social? Bueno, yo creo que el... En hacer en, en tu... Por, el, por ejemplo, en, mi, en el caso mío, yo estoy muy contenta porque... Eh, pues eh, la mayoría de las mujeres de, de hijas, sobrinas de mis sobrinas, hijas de mis hermanas, mis hermanas, coincidimos y esto ha sido pues ir abriéndonos camino. ¿sí? Uh -huh. Y además hemos incidido en otras familias con quienes ya compartimos con esposos, con eh, esposas, nuestras cuñadas, nuestras vecinas, nuestras amigas. Eh, todo, todo esto eh, se, se ve, se, se materializa en la, en, en, con las gentes con las que nos relacionamos. ¿sí? Y bueno, este, yo tengo un pie siempre en lo eclesial y un pie en lo social. Siempre, siempre estoy agarrado de un lado y mientras tenga la posibilidad de hacerlo, lo voy a hacer. Que si ahorita estoy yendo a un grupo de yoga, este, ahí en el de yoga nos relacionamos escuchamos eh, a las personas eh, hacemos amistad y damos un mensajito de liberación y yo quiero concluir con esto que pasó muy interesante, yo tuve COVID en el 2021 uh -huh. eh, tuve COVID estuve internada 16 días en el hospital pude salir gracias a la divinidad lo estoy contando fíjate que me preguntaban los médicos, los enfermeros y enfermeras, porque ahora, hoy hay muchos enfermeros y eh, hombres. Este, pues tuve yo la, sí esa cuestión de que, de que me atendieran varones jóvenes. Y dije, bueno, si ellos atender por nosotras, porque yo no me voy a dejar atender por ellos, ¿no? Fíjate, ya en ese, en ese nivel de conciencia. Y me preguntaban cómo estás. Bien. Mejor. Cada día era mejor para mí. Con, cuen, contó muchísimo mi, mi sentirme este, amada, acogida, eh, querida por toda esa gente. Y yo cuando me vi, yo leí muchos libros en esos 16 días, yo creo que leí como 6 o 7 libros que me prestaron porque decía, ¿qué hago? ¿qué hago? Y cuando me vine, la sala toda estaba leyendo. Ah. Sí. Bueno, pues hasta ahí. Muchas gracias Marisabel, realmente es un placer hablar con vos, escuchar tu experiencia, que me escucharas también. Creo que fue como para mí como confesarme, hablándolo en términos católicos, ¿verdad? Como, de, como sacar eso, ah, como decir, bueno, no, obviamente esto me remueve, eh, no digo que hoy lo tenga resuelto por completo, pero definitivamente hoy yo puedo cerrar diciendo que, que si los espacios no existen se pueden crear y que podemos sentarnos entre mujeres laicas o seculares o feministas seculares y mujeres de fe y conversar sobre esto y hablar sobre nuestros derechos eh, desde nuestra fe o desde nuestras creencias ideológicas y que está bien y que no son tan diferentes como creemos. Creo que eso Así es lo más es. importante. Así es. Desde donde estamos y eh, no contener nada más que dar eh, la divinidad es quien me hace vivir por ella vivo. Muchas gracias. A ti también, muchas gracias. Diálogos impensados, hablemos desde la esperanza, es una producción del Departamento Ecuménico de Investigaciones.